Los sonidos del español O O Con O se escribe ojo Ojo Con O se escribe olla Olla Con O se escribe oso Oso con O se escribe olas, olas. Con O se escribe oruga, oruga. Con O se escribe oveja, oveja. Con O se escribe otoño, otoño. O, O. Ojos, ojos, ocho, ocho, océano, océano, oveja, oveja, obrero, obrero, olas, olas, oso, oso, olla, Oya, Otoño, Otoño, Oruga, Oruga, Octágono, Octágono, Oro, Oro, Orar, Orar, Oeste, Oeste, octubre octubre ochenta y dos olivo olivo ojo ojo ordenador ordenador ópera ópera ovejas ovejas